el aplauso, oigan esto, tengo que hacer una parte, y sinceramente yo quiero que se den un aplauso a los que respaldan el talento de aquí, que son ustedes, el que no vino se lo perdió, lamentablemente el que no vino se lo perdió, pero ustedes que están aquí sinceramente les agradecemos que respalden el talento de aquí.